Hola compañeros del BOL4 y un cordial saludo también para los compañeros de la Sarcha eh, de la, para la soberanía Energética de Cataluña, de aquí desde Colombia les habla José Omar Varela quien ah, activista que acompaña también procesos un poco contra la explotación mineroenergética del departamento del Cesar y La Guajira, zonas en las que además también eh, existe o está la presencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los sistemas montañosos más altos del planeta, y que hoy se ve amenazado también un poco por toda esta forma salvaje de explotación minera que se desarrolla en esta parte del continente latinoamericano. Eh, Sierra Nevada, que además también es uno de los eh, afluentes o, o, o recursos, tiene, posee los recursos de agua más importantes del Caribe colombiano, que riega... A, to, a tres departamentos en los que no solo existe un sinnúmero de especies eh, de flora y fauna, sino también cuatro comunidades indígenas, como son los Koi, los viva y los Aguacos, comunidades que pertenecen eh, a, la, a, a, las, a los pueblos milenarios de esta zona del, del mundo. ¿no? Eh, un placer y espero tengan una excelente jornada y con ello pues podamos seguir eh, intercontinentalmente acompañando estas movilizaciones sociales en contra de la globalización y de la minería voraz.